El consumidor tiene una herramienta totalmente eficaz para conseguir que las empresas amolden a su ética y sus valores, simplemente decidiendo comprar o no un determinado producto o servicio. El poder del, del consumidor es impresionante, un ejemplo, que eh, tenemos unas gallinas que creemos que no son tratadas adecuadamente en la producción de huevos, posiblemente podemos elegir en el lineal huevos ecológicos o eh, huevos de corral, que tenemos garantías que esas gallinas han tenido una mejor alimentación o por lo menos han podido también pastar libres y tener espacio para moverse. Simplemente, al decidir comprar o no un determinado producto, creamos un nicho de mercado, los empresarios ven que se venden esos huevos de corral, esos huevos ecológicos, y destinan mayores recursos a vender esos productos. El, el usuario, al fin y al cabo, también es un prosumidor. O sea, se tiene una red social, tiene unos contactos, tiene una comunidad en esta web 2.0 que todo la abarca y puede decir a sus contactos, mira, vamos a, a coordinarnos para comprar o más todavía, para no comprar un producto que va en contra de nuestra ética y nuestros valores. En Punto en contra, la comodidad. Hay mucha gente que simplemente quiere llegar a lineal con coger y salir del supermercado lo antes posible. Tal vez no tenemos tiempo de tracear, que también es complicado, eh, si un determinado producto o servicio está adecuadamente bien hecho y con la ética y valores que nosotros tenemos eh, firmemente. O el, el Caso más contrario, precisamente para ejercer ese poder del consumidor, que es la cuestión precio. La economía es complicada para todos y es complicado elegir algunos productos que pueden ser bastante más caros porque vayan acordes a nuestros valores y nuestra ética. Pero tengamos en cuenta que es un poder que tenemos real, que mucha gente ni siquiera sabe que existe, y es que el consumidor, con sus decisiones de compra no compra, somos capaces de poder cambiar la sociedad a mejor según nuestras propias éticas y valores. Tengámoslo en cuenta y planteémoslo la próxima vez que vayamos a un lineal de supermercado o cuando vayamos a, a contratar o no un determinado producto o servicio. Si os gustó este vídeo, nos vemos en el próximo. Saluditos.